Te levantas un día por la mañana y te acompaña un dolor agudo, una lanza en el estómago, un dolor que ayer no tenías y que hoy tienes, y mañana y día tras día sin explicación. Pierdes peso sin motivo aparente, 12 kilos antes de que un médico te diga que tienes el estómago devastado y te quite el gluten de la dieta. Antes que eso hay visitas, pruebas, biopsias e informaciones contradictorias. Pasan meses médicos y decisiones de ensayo-error. Ese es un relato particular. Hay millones distintos. Hay personas que nacen con celiaquía o con sensibilidad al gluten y hay otras que la adquirimos por el camino. Si hablamos de que de forma aproximada de cada 100 personas en España una sufre la enfermedad de la celiaquía y otras cinco sufren sensibilidad al gluten, estamos hablando de una afectación muy extendida. Estamos hablando de que con toda probabilidad en esta sala hay varias personas que la padecen y que en toda España hablamos de millones. Se trata de una patología crónica, se genera por consumir gluten, por lo que las afectadas debemos evitar el trigo, la cebada, el centeno y otros tantos cereales, pero resulta que especialmente el trigo está presente de forma extensísima en gran parte de la dieta de este país. El pan, las harinas, las pastas, las pizzas, la bollería, los rebozados o cualquier alimento que haya estado en contacto en una misma sartén, por un mismo cuchillo, en un mismo horno, con cualquier alimento con gluten. También se encuentra en muchos otros alimentos como algunos embutidos o salsas e infinitos alimentos procesados que llevan trazas de trigo por haber compartido un mismo lugar en su fabricación. Hay que tener en, en cuenta pues, la dificultad para encontrar y consumir este tipo de alimentos y el hecho de que resultan sistemáticamente más caros. Y ahí hay un elemento de clase fundamental. Si los mismos alimentos, pero sin gluten, cuestan entre tres y cinco veces más que los alimentos básicos tradicionales, significa que existe un agravio comparativo que, situado sobre una persona con dificultades económicas, puede significar un impacto enorme o un no acceso a productos alimenticios fundamentales como es el pan. Imaginaros el impacto sobre la salud si en lugar de aparecer a tus 28 años, aparece al nacer o en edad de crecimiento. La celiaquía impacta drásticamente sobre la vida. Las personas afectadas estamos obligadas a cambiar la alimentación, a escrutar las etiquetas, a movernos siempre con alimentos propios encima, a escoger los establecimientos donde comer con mucho cuidado eso quienes no debemos correr al hospital si hay un, cons un consumo occidental, si hay contaminación cruzada, si solo hay dolor. Pero hay gente que sí debe correr, hay gente que corre riesgo vital con esa exposición. Mi compañera Conchi ha explicado perfectamente el contenido de esta moción. Gracias por traer aquí este texto de justicia hoy y gracias a todos los grupos por trabajarla de forma constructiva. Es hora de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca o con sensibilidad al gluten y esta moción incluye puntos fundamentales. Déjenme resaltar el primero, el que tiene que ver con la información y la normalización. Necesitamos estudios rigurosos, recogida de datos, necesitamos que los médicos estén formados y tengan protocolos de actuación, que se diagnostiquen correctamente y con prontitud. La falta de diagnóstico significa un riesgo grave. Necesitamos información clara y tratamiento adecuado. Necesitamos asegurar el etiquetado y validado y que esté validado el etiquetado desde lo público, una marca de garantía. Falta un listado público de alimentos sin gluten. Hoy todo ese trabajo de información recae mayormente sobre las asociaciones, que lo cubren con sus propios medios y esfuerzos. Falta asegurar la opción sin gluten en comedores escolares y en centros de trabajo, y falta mucho trabajo con el sector de la hostelería para implantar de forma generalizada ese conocimiento, ese etiquetado en carta y esa oferta. A esta primera petición, la de la información, se le suman otras, entre las que quiero destacar la económica, la que tiene que ver con moderar precios, la que tiene que ver con beneficios fiscales. Nosotras pedimos el IVA super, super reducido, pero el punto de acuerdo hoy aquí es pedir beneficios fiscales. y Vamos a ver qué significa eso, en qué se traduce, con lo cual moderar precios, beneficios fiscales y generar una ayuda a quienes deben y no pueden acceder a esa dieta. Señorías, esta es una moción que está trabajada para generar consenso, es una moción que significa una adaptación a la realidad. Las, aso las asociaciones y las personas afectadas llevan tiempo pidiendo cambios. Exijamos hoy al Gobierno que se ponga a trabajar. Con el objetivo de que la ceriaquía no implique un riesgo, sino sencillamente una forma distinta, pero no discriminada de alimentación. Gracias, senadora.